Hola amigos de YouTube. ¡Hola! Acá lo dejamos Hola, anunciado. Sí. Ta Acá lo dejamos y este es el más grueso, yo, a Y este es el más Y encima, usted, en que te dice. Un pozo que no, un pozo de sal, de la de la capita, que está en el que te gusta tanto la capita más en Martín. No se lo no. Ah, no, acá no voy, acá no voy a salvar. No, no, no no bueno menos mal sí no no no sí no. sí sí sí sí sí sí sí ¿Cómo no, no, te no, Ah eh, no, no, no, no, no, ¿Vos no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, dije yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no sí. sé ¿Sí? sí. sí, bien. está poniendo esto ah. sí. Pero igual va a traer lo que voy a decir, Gustavo. Okay. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ya volví. Y es una bolsa cuando sale y se A ver, voy a ver cómo el activo queda con. A ver. Sí, es igual que el araña. Que la ¡Sí! ¡Es! ¡Es! ¡Por! ¡No! ¡Es! ¡Es! ¡Por! ¡Tío! ¿sí? Tiene Fancy! ¡Lo tira ahí! ¡Para la para el palo, gol. de ¡Fancy! ¡Fancy! ¡Muy bien, Fancy! ¿Tú tienes ¿Tú tienes ok, Fancy pantalones si nos se quiere se agarrar. Para irnos de vacaciones, ¿qué tienes? ¿Dónde tienes? A ver, voy a dar sus cositas. ¿Yo algún sí. lado, ¿Cuánta sí. gente hay que no de? de una de otro tacho? ¿Los que la sí. ¿Qué van que me Uy. A ver, vas a caminar en 5 días y sacar la ah. ¿Sí? ¡Puerta secreta! No, vamos. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ya se lleva esto! ¿Qué es el celular con tu toda... Ah, ¿Hace el rojo de la carretera. No, yo te mostré lo del cojo, que en audio. No No, pues no encontré el pozo, además me ¡Mentira! Cuando te digo dónde está la moldita eso ahí, recién se acordó que tenía que hacer un ratito. no no, como no De te corta eso? No, vale, que es esto no, No. La bombilla tirada, esta ¡Ja, ja, ja! la La me da un de... No, no, pero... Ay, el ah. ver, buce, buce, no, no, no, no, alguna no, no, no, no, no, no, no, me regalaron eso tan hermoso pero ahora no, voy a explicar no, no, no, no, no, <Risas> <Risas> ah, es gusto de Vamos gusto de ¡Vamos a volver! vamos a volver La ni no, mi papá, tenía curuica, tenía así todo. ¿Esto me parece? Murió ¿no? bueno. un hijo, no sé, y vio Tiramos ahí. No A ver, Juan, si Vamos a pero no tenía Viene, Juan, si la no había ni identificado nada acá, esto como fondo, en un patio, en la tierra. ¿Qué hizo? Perdón. Dale, conchuda. Entonces no tomes vos, loca. No, mi amor. Y hacelo para pa tu izquierda. No, agarré eso, perdón No no. No, no, no, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Esto. Esto. Esto. A No, cuando se una No, no, se que va a la una, que va a Sí, Bueno, amigos, viste tú, acá también a esto.